El clarín de la hora despierta, a tomar del saber las banderas y las bate por alertas, sacudiendo al país sin fronteras. Saludos cordiales, soy Zuleima Corredor y quisiera eh, darle la más cordial bienvenida a esta eh, oportunidad, a esta experiencia académica a la cual nos convocó en el día de hoy la gente maravillosa del Centro Local Portuguesa. Quiero expresar mi agradecimiento muy especial al profesor Robert Krasker, quien me invitó a participar en esta actividad. Soy personal académico de la UNA, eh, ya desde hace 15 años. Este año me corresponde con decoración y pues tengo ya mucho tiempo trabajando con la temática relativa a las TIC en el contexto de la asesoría académica de la tutoría virtual. Pero una segunda línea de investigación de mi interés es la inclusión socioeducativa. Es acerca de esta segunda línea sobre la cual quiero compartir con todos ustedes, agradeciéndoles la aceptación a participar en esta convocatoria académica. Pues ya sabemos que a pesar de las dificultades que atraviesa el sector universitario, a pesar de, las, de todas las dificultades y falencias que tenemos en las diversas sedes del centro local, eh, estas oportunidades de poder compartir y generar conocimiento, pues siguen siendo muy importantes. Un saludo de felicitación a todos los compañeros del Centro Local Portuguesa y de todas las sedes que en esta oportunidad eh, se encuentran compartiendo con nosotros eh, en esta importante actividad académica con motivo, como he dicho ya, del 43 aniversario de la UNA. Eh, esperemos que tengamos mejores momentos para nuestra universidad, la universidad con mayúscula de la Universidad Venezolana y muy específicamente para nuestra muy querida Universidad Nacional Abierta. El tema que quiero compartir con ustedes en este día es el relativo a la educación inclusiva. Es un trabajo realizado durante los años 2018-2019 eh, durante mi programa de postdoctorado realizado en la Universidad del Zulia, el postdoctorado en Ciencias Humanas. El título del trabajo como tal Llevaba como nombre educación en el siglo XXI, lineamientos para la consolidación de una sociedad inclusiva Pero acá he recortado el nombre y le he colocado simplemente educación inclusiva lineamientos Porque es realmente hacia allá, hacia donde queremos tender En primer lugar, bueno, para ya dar inicio a la materia Debemos contextualizar la problemática de la cual parte esta investigación el problema pues es el relativo al hecho de que más de mil millones de personas en todo el mundo viven con alguna discapacidad, es decir, no estamos hablando de un pequeño número de personas afectadas, sino que son millones de personas las que en todo el mundo eh, deben vivir con, cual, con algún tipo de condición, de condición de discapacidad y que esta discapacidad puede darse en cualquier momento de la vida, de manera que es necesario que para esa Enorme número de personas que cada vez más vienen a formar parte de este conglomerado, pues necesitan unas condiciones de inclusión que les permitan su desarrollo en igualdad, en equidad de oportunidades con el resto de la población. Como podemos ver en la lámina que se presenta, eh, se, evidencian, se evidencian signos que aún hoy en pleno siglo XXI dan cuenta de la exclusión, y de las pocas oportunidades que las personas con discapacidad eh, tienen para el desarrollo eh, integral de su personalidad. Eh, nos basamos para eh, rescatar estas evidencias en los documentos de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, eh, de la UNESCO y de UNICEF, así como en los datos que nosotros podemos evidenciar en la realidad. Se, eh, en el informe mundial sobre discapacidad se ha se han, logrado evidenciar que la prevalencia de la discapacidad ha aumentado, ha ido en, en aumento, es decir, cada vez hay más personas con discapacidad, las cuales pueden, la cual puede ser una discapacidad de tipo congénita o una discapacidad adquirida, puede ser por algún tipo de accidente de tránsito, algún accidente laboral, algún tipo de enfermedad o incluso por la misma edad que va reduciendo las posibilidades de las personas para su desenvolvimiento eh, en condiciones consideradas entre comillas como normales eh, además las personas con discapacidad deben enfrentar una gran cantidad de obstáculos discapacitantes es decir para la organización mundial de la salud eh, la, la condición de la persona con discapacidad no es la que lo limita sino más bien las barreras que la misma sociedad impone son las que hacen que esta persona llegue a vivir en una condición de discapacidad. Estos obstáculos discapacitantes tenemos las políticas insuficientes, las aptitudes negativas de la sociedad, prestación de servicios insuficientes, los problemas con esos servicios que además de es que son pocos son de mala calidad, un financiamiento insuficiente, falta de accesibilidad social, eh, arquitectónica... Eh, Digital, inclusive en la actualidad podemos verlo: falta de consulta y de participación de las personas con discapacidad para la toma de decisiones en cuestiones que les atañen directamente, falta, falta de datos confiables acerca de, de la verdadera eh, cantidad de personas con discapacidad y de sus requerimientos. En la actualidad podemos decir además que no se ha logrado una educación realmente inclusiva por falta de recursos, por dificultades con la mentalidad de las personas y por eh, las diferentes formas de entender lo que es la discapacidad. Señala en la UNICEF que en estas condiciones es muy difícil poder nosotros hablar de inclusión y de sobrevivir en igualdad de oportunidades. En relación con el objetivo de investigación, este fue el de proponer, como ven allí en la lámina, proponer lineamientos teóricos para la consolidación de una sociedad inclusiva a partir del diálogo de saberes transdisciplinarios. El estudio se realizó eh, a partir del análisis de entrevistas que se realizaron a especialistas en, en, el, en diferentes ámbitos que trabajan con personas con discapacidad y con personas con discapacidad y sus familiares entre estos especialistas teníamos un filósofo, una docente, un sociólogo, un abogado, eh, tuvimos la oportunidad también de conversar con personal del área médica, de manera que pudimos extraer de allí eh, algo, esas categorías que emergieron y que nos permitieron generar al final estos lineamientos teóricos. Eh, en cuanto a los referentes teóricos de nuestro trabajo, bueno, en primer lugar, eh, definimos lo que era nuestra visión de los problemas sociales, entendiéndolos desde un paradigma complejo. No hay eh, ningún ningún problema social, puede ser simple, si, simplificado, eh, segmentado. Eh, nos basamos en las ideas de Morín, eh, perdón, de Morán, de Edgar Morán y de Nicolescu, pues, quienes hablan precisamente acerca de la complejidad de estos, de los problemas sociales y que dicha diversidad conlleva a la necesidad de abordarlos desde su complejidad eh, en cuanto a la discapacidad eh, la perspectiva eh, que nos planteamos sobre la discapacidad la de base pues con la que partimos nos enfocamos en dos, en dos paradigmas el paradigma social de la discapacidad y el paradigma ecológico eh, inclinando, inclinándonos hacia el final del trabajo más hacia un paradigma ecológico que aún no simplemente social debido a que pareciera que el, este paradigma social no, no coincide mucho con nuestro paradigma de los problemas sociales que es complejo y, y este social se queda muchas veces simplemente en, en una discusión de lo que son los derechos eh, una cuestión de carácter legal y muchas veces olvidando muchas otras aristas eh, que pudieran eh, darse en esta problemática. Y en cuanto al enfoque que tenemos de la educación, pues, es un enfoque eh, inclusivo y un enfoque desde una mirada socioformativa de lo que es la educación, que eh, se basa más en la comprensión del ser humano de forma integral, en la, en la concepción de saberes teóricos, prácticos, axiológicos, eh, comprendiendo al ser humano entonces como un todo biopsicosocial. En relación con el camino metodológico que seguimos, bueno, este esta, este problema planteado requería, no, no, no podía ser de otra manera, ser abordado desde un paradigma interpretativo, ya que nos interesaba más que explicar el problema, comprenderlo, comprender qué es lo que, qué es lo que sucede y comprenderlo desde la mirada misma de sus propios actores, de quienes lo viven, de quienes lo experimentan. Es por eso que se seleccionó el enfoque de estudio de casos como eh, el más idóneo para abordar el problema, precisamente porque nos permite comprender, nos permite entender qué es o cómo vive el problema la persona que está involucrada. Eh, fue un estudio de casos de tipo múltiple, ya que eh, se estudió el tema, que es el caso, a través de la mirada de diferentes actores, personas con discapacidad, eh, padres de personas con discapacidad y algunos expertos al final para validar eh, la, las conclusiones los, los, los, sí, las conclusiones a las que se llegó se utilizó la triangulación de fuentes de datos que quiere decir que eh, se asumían como más como válidos aquellos hallazgos interpretativos eh, en los que había una correspondencia de modelos, es decir donde lo que los diferentes actores coincidían, esos puntos eran relevantes a ser tomados en cuenta para el establecimiento de los lineamientos. Eh, se, eh, se contó con una muestra eh, de 17 informantes claves. Eh, la, la técnica que se utilizó para la selección de, de los informantes era que estos eh, tuvieran eh, la capacidad de informar sobre el problema, sea que fueran personas con discapacidad que fueran eh, padres de personas con discapacidad o especialistas que trabajaban directamente con este tipo de situaciones de personas con discapacidad y el alcance de la investigación era aplicado por cuanto al final se pretendía, eh, se pretendió y de hecho se hizo una propuesta de unos lineamientos que permitirían generar una educación inclusiva. Eh, entre los hallazgos, bueno, eh, se aplicó el análisis de la información utilizando el enfoque de estudio de casos propuesto por Stake en 1999 y ampliado por Simon. En el año 2001, eh, en primer lugar, se realizó una codificación abierta de la información, luego se extrajeron las categorías, después se validaron con la correspondencia de modelos para posteriormente y finalmente llegar a las generaliz generalizaciones naturalistas o conclusiones, eh, que al autor no le gusta llamar conclusiones para diferenciarlas un poco de, de las conclusiones eh, que se dan en las ciencias positivas. Eh, entre los hallazgos emergieron... Eh, Tres grandes categorías con sus subcategorías. La primera categoría, eh, las personas eh, conversaban o, o mencionaban los procesos de aceptación y adaptación. Indicaban que estos eran eh, complicados, que eh, se daban complicaciones eh, en el diagnóstico y en el posterior eh, desarrollo de la persona con la discapacidad debido al desconocimiento del médico a una, o a una inadecuada praxis, praxis médica. Eh, hablaban de las dificultades en todo este proceso del diagnóstico, las, las emociones que se experimentan, el rol de, de la familia fundamental durante esta fase de diagnóstico y, los, y la, los apoyos disponibles que en general pues ellos hablaban de que eran eh, sobre todo en el interior del país eh, escasos, generalmente las entre las personas entrevistadas teníamos varias del interior del país y cuando se enfrentaron a su situación de, de discapacidad debían dirigirse prácticamente a mudar su su habitación a la ciudad de Caracas. La segunda categoría eh, que emergió fue la, eh, la concepción que ellos tienen sobre lo que es la integración social. Ellos señalan que han tenido acceso a la educación a lo largo del ciclo vital, sin mayores dificultades. Sin embargo, son ellos mismos y sus familiares quienes tienen que prove proveerles de todo lo necesario para poder avanzar dentro del sistema. Muy poco lo reciben dentro de la escuela o de la institución educativa. Este, han tenido acceso al trabajo pero sienten que siempre eh, van a tener más oportunidad de trabajo las personas que no tienen eh, una discapacidad, que ellos mismos sienten que aunque en algún momento en el país con esto de la ley de, para las personas con discapacidad se logró avanzar en lo del ámbito de, del acceso al trabajo eh, en la actualidad esos avances eh, habían retrocedido un poco por la crisis política, por la crisis económica y sobre todo señalaban que esa, ese porcentaje de cuota legal que debía cumplir la empresa de, de tener un número determinado de personas eh, con discapacidad dentro de su plantilla eh, no ayudaba a que hubiera equidad porque muchas veces, y aunque aceptaban personas con discapacidad, había discriminación entre los tipos de discapacidad. Y hablaron también, hicieron mención a lo relativo a las relaciones de pareja. El, el 100% de los encuestados señaló que no tuvo nunca este, dificultades para conseguir pareja, tanto dentro del conglomerado de personas con discapacidad como personas sin discapacidad con las cuales habían podido establecer este tipo de relaciones. Y la tercera categoría es, eh, que emergió eh, de, la denominamos percepción social de la, de la discapacidad. En esta categoría eh, los participantes hacían mención a que la gente no sabe lo que es la discapacidad, que la gente los trata como si fueran personas raras, extrañas, anormales, eh, no creen eh, en, en general en sus capacidades para desempeñar eh, para desempeñarse ni en, ni en lo educativo ni en un trabajo. Eh, consideran eh, todos hicieron mención a, a este aspecto que el papel de los medios de comunicación para el cambio de esta percepción social es fundamental y sin embargo es muy poco lo que los medios de comunicación aportan eh, hablan acerca de que las políticas eh, que se han dado en el país para mejorar la condición de las personas con discapacidad sigue siendo asistencialista, no se han dado verdaderos pasos para lograr equidad y, e inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades basadas en un verdadero modelo de, de integral de la persona eh, como, como derecho, sino que siguen siendo eh, dádivas, regalos que se les dan a las personas sin permitirle una participación realmente en igualdad de oportunidades al resto de la población. Bueno, a partir de todo ese análisis se llegó a las siguientes conclusiones. Eh, en primer lugar, en relación con el primer objetivo específico de velar a partir de la perspectiva de los informantes las características del entorno social venezolano que pudieran obstaculizar, se encontró que en Venezuela tenemos falta, escasez o deficiencia en un sistema integral transdisciplinario y articulado de, para la prevención, diagnóstico y atención de las personas con discapacidad Hacen falta servicios, recursos y apoyos a nivel nacional, pero sobre todo en el interior del país. Accesibilidad en todos los entornos sociales, esto está a la vista. Desconocimiento social generalizado, es necesario cambiar la percepción social de la discapacidad. Esto solamente se logra a través de la sensibilización de la eh, información y formación acerca del tema. Eh, hace falta formación de profesorado los profesores atienden muchas veces con muy buena disposición pero no tienen la formación necesaria para atender a estas personas, es necesario eh, hacen falta adecuaciones curriculares en todos los niveles formativos muchas veces sienten que a nivel de primaria tenían un acompañamiento algunas adecuaciones pero una vez que llegan al liceo y peor aún en la universidad esto se pierde acceso al trabajo en equidad de oportunidades una visión eh, eh, hay una eh, visión asistencialista y populista de la discapacidad. Hacen falta alineamientos operacionales que permitan precisamente eso, operacionalizar lo que está plasmado en las leyes. Eh, hace falta divulgación a través de los medios masivos de comunicación, formación de todos los profesionales y no solo de los docentes, porque muchas veces cuando llegan eh, personas con discapacidad a ocupar un puesto de trabajo no saben ni siquiera cómo tratarlos, cómo asignarles un una actividad eh, dentro de la empresa, cómo, cómo debe ser el trato y falta articulación entre entes gubernamentales y no gubernamentales y las personas con discapacidad. Parece que todo el mundo trabaja como con islas separadas y esto es totalmente contrario a este paradigma de la complejidad y del trabajo transdisciplinario que es lo que debe prevalecer. Eh, otra cuestión, eh, para el objetivo específico 2, descubrir a partir de la perspectiva de los informantes claves las características del entorno venezolano que pudieran favorecer la consolidación de una sociedad inclusiva. Tenemos que tenemos fortalezas en que tenemos la ley de personas con discapacidad, que eh, Venezuela firmó la convención internacional y la ratificó en el 2013, lo cual la obliga, por lo menos a, a nivel de, de legal, estamos... Sí, de instrumentos legales podríamos decir que estamos bien, posibilidad de acceso a la educación, realmente la gente puede estudiar, una cosa es que puede entrar, otra cosa es que tenga los recursos y apoyos necesarios, la existencia del CONAPDIS, eh, el, el certificado de las personas con discapacidad que les daba algunos beneficios, los cuales en la actualidad están prácticamente perdidos la denominación oficial de personas con discapacidad que viene a rescatar a la persona por encima de la discapacidad, la existencia de organizaciones y asociaciones que trabajan eh, en beneficio de, de estas personas con discapacidad y la generación de algunos espacios para la divulgación, aunque todavía falta mucho. Y en relación con el objetivo número 3 de, eh, eh, de velar las contribuciones de los especialistas, eh, sobre la problemática, eh, estos, los especialistas, nos dicen que urge generar cambios en avanzar de un modelo asistencialista a uno social, defini definir los lineamientos operacionales, como también se dijo anteriormente, las personas con discapacidad, definir sanciones de lo que, de lo que pasa si, un, si una empresa, organización o ente social no cumple con, con las regulaciones, eh, necesaria eh, aplicación del diseño universal para la accesibilidad en todos los entornos sociales, generar una cultura inclusiva en la escuela eh, y en la comunidad, formación del profesorado en todos los niveles, formación de profesionales y sociedad en general y el uso intensivo de los medios de comunicación para formar, informar y sensibilizar en este ámbito. Bueno, ya finalmente la propuesta de lineamientos, entonces eh, acá simplemente los voy a anunciar por una cuestión de tiempo. Eh, ya prontito va a salir el artículo del de postdoctorado y tengo intenciones de publicar prontito también en una revista venezolana, les estaré compartiendo eh, para que puedan leerlos un poquito en más detalle eh, la propuesta de lineamientos teóricos para la sociedad inclusiva entonces eh, que nosotros hacemos eh, después de este trabajo de investigación es eh, que debemos asumir las discapacidad desde una visión compleja de la, de la problemática y no desde las parcelas de las disciplinas el abordaje, por tanto, tiene que ser transdisciplinario, no simplemente abordado desde la educación. Entonces, en educación trabajamos desde educación, en, en la parte médica trabajan desde lo médico, en la parte legal trabajan desde lo legal, eh, y, y así cada uno de los ámbitos. No, Tenemos que trabajar de manera transdisciplinaria, es decir, todos juntos aportando desde cada una de nuestras disciplinas a, una, a un escenario, a un puente transdisciplinario que nos permita entender esta realidad de una manera compleja. Eh, la asunción de una cultura Reticular, es decir, tenemos que conformar redes, redes con todos los entes que trabajan en este, en este tema de estudio tan importante para, para la resolución de estas problemáticas, de manera que podamos enriquecernos con las diferentes propuestas, eh, conocimientos, eh, valores que nos puedan aportar desde las diferentes, los diferentes nodos de la red. Eh, un enfoque ecológico de la discapacidad, como decía antes, para eh, poder garantizar que no se quede limitado simplemente a una área específica de la persona, sino que la abarque en su integralidad, y un enfoque sociativo, eh, socioformativo de la educación. Veríamos entonces que eh, la propuesta de lineamientos vería no solamente una educación inclusiva, sino... En vez de apostar por una educación inclusiva, apostamos por una sociedad inclusiva con una visión compleja de la realidad, la transdisciplinariedad, la cultura reticular, el enfoque ecológico de la discapacidad y un enfoque socioformativo, con unos principios transversales que atravesarían todo el sistema, como son la accesibilidad, la corresponsabilidad, la sostenibilidad y la universalidad. Todo esto sustentado o sostenido por la educación, porque es con la educación como nosotros podemos formar la sociedad que queremos. Ya para finalizar, bueno, quiero compartir con ustedes esta frase muy, uh, que nos viene muy uh, a propósito de todo lo dicho hasta ahora, eh, de Barton en 2008, la educación inclusiva no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin, el cual es el establecimiento de una sociedad inclusiva, justamente lo que acabo de decir. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención Acá les dejo las referencias eh, para que puedan revisar eh, en lo que nos basamos en nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al profesor Robert, muchísimas gracias a la gente del Centro Local Portuguesa por propiciar, por propiciar esta oportunidad y bueno, eh, seguiremos celebrando en medio de las dificultades que ya la UNA tiene 43 años y que muy pronto podremos ver de nuevo florecer a nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos, saludos, espero sus comentarios a través de eh, los comentarios de acá del canal de YouTube. Muchísimas gracias, saludos a todos.